Como mensaje de este nuevo año, está comenzando el 2021 apenas, hace poco, quiero invitarte a considerar lo siguiente. Eh, las noticias nos hablan de que hay novedades, rumores, crisis, más crisis. No fue suficiente el 2020 con todas sus... Eh, malas noticias. Para nosotros crisis eh, significa una invitación a repensar las cosas, a repensarlo todo, prácticamente. Hay cosas que no imaginábamos, hay cosas que revisar, que actualizar, que replantear, que rediseñar, que modificar. Creo que este es un buen momento para mirarnos más por dentro, ver qué estamos haciendo con nosotros, Ver nuestras creencias, nuestras prioridades, la manera como gastamos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra energía, ver cómo estamos a nivel de salud. Creo que es importante ir imaginando, es un ejercicio de imaginación, distintos escenarios que podrían darse y cuál será nuestra actitud al respecto. Realmente estamos preparados si se da la situación A, B, C, D, etc. ¿Cómo será nuestro estado anímico? ¿Cómo será nuestra lucidez, el discernimiento, esa capacidad de no perder el eje, el centro, la paz interior, la lucidez, el discernimiento eh, en un contexto de caos? Aparentemente vienen más malas noticias. Y tenemos que estar preparados para todo, fundamentalmente para preservar nuestra tranquilidad y la lucidez que nos permitan seguir teniendo buenas decisiones. Creo que a pesar de todo lo que eh, está por venir, es posible que este año nuevo, 2021, sea bueno, sea un buen año. Y eso no significa ignorar la crisis, cerrar los ojos, vivir de espaldas a la realidad o meterse en una burbuja. Se trata de que podemos hacernos fuertes con las adversidades, se trata de que podemos aprender cosas pendientes, habrá que, sin embargo, tener un plan contingente, nuevos contactos y anímicamente, emocionalmente, estar preparados para todo. Mejor con optimismo, mejor con entusiasmo, mejor en buen estado de vitalidad e inmunología para que a pesar de todo, en plena crisis, podamos continuar bien, creciendo, compartiendo, disfrutando, aprendiendo y pues eh, dejando huellas inspiradoras para los demás. Compártelo, reflexiónalo, empiecen, si conchámonos. Vamos a seguir compartiendo contigo nuestra filosofía de vida esta que en nuestra Escuela para Aprender a Vivir en Bolivia, en la comunidad de Jarajpacha, en Cochabamba, Bolivia, eh, lo tenemos como estilo de vida. Nuestras puertas están abiertas y vamos a seguir visitándote a pesar de, las, de los intentos de censura y a pesar de que hay recomendaciones que nos eh, piden no hablar de determinadas cosas. Nuestra palabra será siempre sin censura y desde nuestro corazón. Un abrazo para ti.